Sí, Quantum. Psicología cuántica. En junio de 2020, científicos de la Estación Espacial Internacional, la ISS, lograron sintetizar en condiciones de microgravedad el condensado de Bose-Einstein, llamado quinto estado de agregación de la materia. El condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia formado por bosones que son super refrigerados hasta llegar cerca del cero absoluto, esto sería menos 280 grados más o menos, y donde una mayor parte de ellos empiezan a ocupar el estado cuántico más bajo posible. La palabra condensado quiere decir que la materia se ha enfriado hasta lograr estas temperaturas cercanas al cero absoluto. Como se comentó en las publicaciones anteriores, las partículas son también ondas, o cada partícula tiene su onda asociada, dualidad onda-partícula. Si no observamos, es como un mar de ondas. Si las observamos, se individualizan como entidades separadas en el espacio-tiempo. En temperaturas cercanas al cero absoluto, las partículas llegan a colapsarse, a interaccionar entre sí, interfiriéndose, y empiezan a formar una onda conjunta. Cuando se llega a una temperatura cercana al cero absoluto, los bosones pasan a formar un condensado de Bose-Einstein. Los bosones empiezan a comportarse como una partícula con una única función de onda compartida. A temperatura alta, pueden moverse, y al moverse, generan más temperatura. Pero a temperatura muy baja quiere decir cuando está lleno de partículas y no pueden moverse, y al no poder moverse, se enfría, se enfría más y más y más. Y aquí es cuando esta teoría dice que es cuando todos funcionan al unísono, en una misma frecuencia, con un mismo movimiento y ya observes esta parte u observes esta otra son la misma onda localizada en sitios diferentes o la misma partícula eh, localizada en sitios diferentes. Esto según la teoría de John Searle, del generador de efecto .0, .0 John Searle. En circunstancias normales, un solo objeto, una vez detectado, está en una única posición a pesar de eso, se han creado estados de la materia en los que los objetos pueden encontrarse en distintas posiciones a la vez. Los primeros de esos objetos recibieron el nombre de estados de Bose-Einstein. Son funciones de ondas individuales, lo que significa que son partículas individuales, pero a pesar de ser una función de onda individual, la función de onda tiene múltiples posiciones. Es una función de onda. Por lo tanto, es solo una partícula que sigue siendo una única función de onda, no diferentes funciones de ondas. Es una sola onda y, por lo tanto, es solo una partícula en ubicaciones distintas. Es una partícula indivisible son partes distintas de un mismo objeto. Si intentas separar uno de los otros, el objeto desaparecerá. Es el mismo objeto en diferentes sitios a la vez. La dualidad onda-partícula es un fenómeno cuántico que se ha comprobado. Las partículas pueden comportarse como ondas en unos experimentos y como partículas en otros Dualidad onda-corpúsculo. La partícula no decide su estado hasta que aparece un observador que configura el instrumento de medida, que es el que determina el estado final de la partícula, onda o corpúsculo. Como hemos visto en las publicaciones anteriores, el todo y sus partes. Conjuntos, realidades no físicas y subconjuntos, realidades físicas, en esencia son bandas de frecuencias, dentro de un espectro mayor que lo ocupa todo. La base del todo es el tejido cuántico. El tejido cuántico sería la función de onda del todo, subdividida en diferentes funciones de onda o frecuencias como el fenómeno cuántico tiene la propiedad de onda-partícula, donde el observador configura la función de onda en partículas o materia. Desde una realidad no física diferente al nuestro, lo observaremos como una función de onda, no físico, mientras que desde nuestra realidad física local, nuestro universo, lo observamos como físico. ...ya que estamos observándolo desde dentro... ...y por lo tanto la función de onda se convierte en partícula... ...materia... ...de ahí que todos los que estén más avanzados... ...en la exploración... ...coincidan en decir... ...que las realidades no son lugares... ...sino estados de conciencia. ...aquí tenemos el todo... ...dentro de ese todo tenemos... ...una realidad no física... ...que es esta pequeña franja de aquí con múltiples universos físicos. El nuestro es esta parte de aquí, esta pequeña franja. Esta es nuestra realidad física. Y ya en esta realidad física nosotros podemos simplemente ver esta pequeña franja, que es nuestro universo físico. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el estado Bose-Einstein o el quinto estado de la materia? Pues a pesar de que el estado Bose-Einstein sea una función de onda individual que tiene múltiples posiciones, sigue siendo una única función de onda. Por lo tanto, no son funciones de ondas distintas, es solo una partícula en ubicaciones distintas. Esto podríamos verlo claramente en nuestra realidad física, como se distribuye en diferentes realidades o focos, sistema de Frank Keppel, a lo largo de un continuum de consciencia, manifestándose diferentes partículas o realidades dentro de una misma función de onda. Digamos que esto es una función de onda y esto sería una partícula en una ubicación diferente a esta. Esto es nuestro foco 1, que es nuestra realidad física, nuestro universo físico. El 2, el foco 2, sería nuestro buffer de gestión de mental, de creatividad e imaginación. El foco 3 es un lugar o un estado de consciencia, de transición, para purificarnos de todas las experiencias físicas y llegar a un estado de pura consciencia en el foco 4, para luego pasar al intermodal foco 5, que nos lleva a otros funciones de ondas a otras realidades físicas, dentro de nuestro sistema o realidad no física. Así, de esta forma, la conciencia se distribuye a lo largo de un continuum, ocupando una sola función de onda, dentro de nuestra realidad física. Pero, al ser la conciencia un fractal del todo, ¿es posible que esto también ocurra a nivel físico y a escala humana? Cada ser humano emite un campo electromagnético que lo rodea. De la misma forma, cada ser humano se comporta como una partícula, teniendo su propia función de onda. A temperatura alta, a espacio de libertad, nos individualizamos. Este sería nuestro torus electromagnético del de cuerpo y ese sería otro torus dentro hay como dos torus uno dentro del otro la tierra sería un doble torus como una manzana por eso se supone que es redonda y no plana a menos que sea una creación artificial del hombre o otras entidades extraterrestres o alienígenas si no por naturaleza tendría que ser como esto redondo muy redondo. Ahora bien, volviendo al estado Bose-Einstein y la dualidad onda-partícula, si cada ser humano ocupa una función de onda separada y el ser la conciencia y no los ojos, la que influye en la función de onda, ¿es posible poder observar un estado Bose-Einstein en el ser humano? comportándose este mismo como diferentes partículas pero con una única misma función de onda? Esto es la misma cosa en diferentes estados y tiempos coexistiendo de forma simultánea, pudiendo observar uno en el todo, ya que el ser humano está creado imagen y semejanza del todo. Cuando no tenemos libertad de conciencia estamos actuando individualmente al unísono um, y quizá todas las personas funcionamos al unísono de esta misma manera y todos en conjunto somos individuos partículas en diferentes ubicaciones verdad pero todos actuando como una misma frecuencia una vibración un movimiento un pensamiento unificado una mente colmena comunismo ¿Mm? Observando así una partícula indivisible, donde se aprecian partes distintas de un mismo objeto, es el mismo objeto en diferentes sitios a la vez. Por lo tanto, para poder apreciar el estado Bose-Einstein, o el Uno, se necesita ver o medir la consciencia, y no con los ojos. Es una experiencia de la consciencia, y no una comprensión intelectual del cerebro donde se manifiesta el uno, en diferentes espacios y tiempos, ocupando una única función de onda. Si intentas separar uno de los otros, el objeto desaparecerá. También se puede llevar este concepto a lo que sería, a lo que llaman el alma o el espíritu, o lo que simplemente es la consciencia de mi mismo ser esencial, que que se ha manifestado en mi línea de tiempo, en este avatar mío, y a la vez en otros, quizá cientos de miles de avatares en otras líneas de tiempo a la vez. Así que es una misma consciencia con infinidad de tentáculos manifestados en otras realidades físicas, en otros universos físicos, dentro del mismo sistema de nuestra realidad no física. Un abrazo, amigos.